Se entregaron por ante el Comando Noreste de la Policía Nacional dos acusados de dirigir una banda que se dedica al robo de motocicletas y cometer otros hechos delictivos en esta ciudad. Se trata de Delvis Valerio Martínez, alias El Gordo, y Dauri José Ramos Campos, alias El Flaco, ambos residentes en el sector Hermanas Mirabal y quienes eran activamente buscados por la institución del orden. Al ser cuestionados sobre las imputaciones en su contra, manifestaron... Dicen que nosotros somos, que tengamos una banda, me tienen a mí como la cabecilla, agarran una banda, la banda que agarraron dicen que yo soy la cabecilla, lo soltaron a todos. Entonces lo citan a todos y estamos nosotros aquí. ¿Cuál es tu nombre? David Valerio Martínez. ¿Alias? El, alias Gordo. ¿Y cómo es la situación? Da, eh, a mí me acusan de que del de mismo wow. menor de la banda, yo no tengo que ver con banda, yo no soy de banda, de los mío de trabajar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 Vieron su cuerpo, no tiene ningún golpe y esperamos en Dios de que si ellos tienen algún delito que respondan por ello y si no, que la justicia haga lo que le corresponde. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.